Yo cogí el salvavidas, como se me había ordenado, me lo puse, pero no pude inflarlo. Es que tiene miedo, tiene mucho miedo. Esto es una de las emergencias peores con las que se puede encontrar un, un piloto en vuelo. Eugenio, salta ya porque te vas para abajo, salta. De, o de accidente, lo mismo, tenemos un protocolo, un procedimiento que nos lleva a actuar lo mejor que se pueda. ¿no? Y dijo, bueno, aguanta dos minutos, si en los dos minutos no nos hemos matado, es que nos hemos salvado. ...toda vez que su maniobra fue una maniobra exquisita... ...y si va a ocurrir algo, pero ojalá no ocurra... porque tenía miedo y, y se, fue, se fue con el avión... ...se hundiera con aquel, aquella persona que había fallecido... ...y con el piloto tratando de salvarlo... ...todo era, no dependíamos de la aviación, de la aviación militar... ...yo inmediatamente me tiré al agua... Eh, ...no cabía otra que, que el amerizaje... ...metían la proa en el avión... ...para tratar de rescatar a los pasajeros... ...es cuando se oyó un ruido muy fuerte... ...y un bamboleo de, de, de, de, del, del avión hacia un lado... ...él se hundió con el avión... ...no, tratando de salvarlo... ...pero no lo pudo, no lo pudo lograr...